tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a Los Conjurados. En esta ocasión me da mucho gusto recibir a Dolores Cervantes. Ella es regidora de Acción Nacional en el Ayuntamiento de Puebla y sobre todo preside esta comisión. Es bien importante. Comisión de la Regulación de la Tierra y Bienes Patrimoniales. Y digo, ¿por qué es importante? Pues porque ahí viene todo el rollo de la regularización de las colonias que hay un chorro que no están regularizadas y es esta lucha de mucha gente, de por favor no quiero escriturar, pero pues cómo si, si, si esto no esté permitido, la colonia ni existe y ahí es donde muchos políticos, muchos partidos políticos se agarran así como para, no y lo agarran de garrote claro, ¿no? y, y, sí. y, y de tráfico de influencias y todo eso entonces Dolores Cervantes tiene una larga trayectoria, en este punto se sabe a Puebla el mapa perfecto, hasta lo otra platicando con Dolores, decía este, es el Zócalo de Puebla, bueno pues que tiene que ver, pues sí, pero pero a ver, ¿de quién es? A ver, el Zócalo de Puebla si sí, es de los poblanos, del municipio de Puebla, anteriormente no existía la escrituración como ¡Exacto! tal ¡Exacto! ¿A quién se le iba otros? a ocurrir? ¡A ti! Pues sí <risa> Tenemos que declararlo, claro. lo hicimos, la administración hace dos administraciones, se declaró ah. de utilidad pública. No había otro medio, pero ahora con la ley que sacó el Estado de la regularización de predios urbanos y suburbanos, uh -huh. pues es la oportunidad para decir, le doy continuidad a lo que dejamos pendiente para ir pidiendo nuestros títulos de propiedad. Claro. Hay que ordenar el patrimonio, Hay que ordenar el patrimonio Del ayuntamiento. Vital. Y en cuanto a lo que dices de las colonias, dos grandes razones. Una... Fíjate que ayer lo comentaba yo en la sesión de Cabildo porque apro reconocimos, aprobamos el dictamen nuevamente por unanimidad, de dos asentamientos que se reconocieron como colonias. Ajá. La ampliación Santa Lucía y ampliación 15, 16 de septiembre. Ah, perfecto. Esas Ajá. colonias, porque a veces no entendemos, el proceso de la regularización son tres pasos. El asentamiento existe, diría quien fue mi maestra, María Elena Rubí, en esto. El niño nace, pero no lo registras. Ahí están los asentamientos, pero no están reconocidos como colonia dentro del municipio, en este caso de Puebla. Y vaya, ¿qué es lo importante? Si tú no reconoces y yo no sé que existe legalmente, no lo puedo dotar de servicios públicos. Y efectivamente, la otra razón que dices... Mucha gente se toma como sí, bandera claro. los asentamientos, pero hay que saberle, no es tan fácil, mucha gente, es más, los abogados, mis colegas a veces dicen, a ver, hago un juicio, puedes tener la sentencia a tu favor, ahora dime dónde lo vas a inscribir. No se puede ejecutar la sentencia porque en el registro público uh -huh. no hay de en dónde colocar el lotecito, uh -huh. que es parte de la regularización, pero empezamos reconociéndola que es una facultad plenamente del gobierno municipal, en donde interviene la Secretaría del Ayuntamiento con bienes patrimoniales, interviene Catastro, porque son los que nos dan los claves catastrales, quien lo plasma en la cartografía, e interviene Desarrollo Urbano con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano. Esas tres dependencias entrelazadas hacen la operación técnica, legal, la investigación y se aprueba por cabildo por uh -huh. nuestra comisión okay. y te digo, pues sí, se pueden hacer muchas cosas, inventar y decir voy a hacer un juicio no. esto es un camino establecido de acuerdo. y otra cosa muy importante y lo comentaba yo ayer en la sesión de cabildo te decía escuchando a Jesús Iracheta que es el director general del INSUS el tema de la tierra del suelo como ahora se le denomina siempre ha estado inmerso en las políticas públicas de vivienda y de desarrollo urbano, porque van entrelazados, pero no son lo mismo, son uh -huh. diferentes. Okay. Y él comenta ahí y argumenta: mientras no se le dé la importancia necesaria al tema de la regularización del suelo, uh -huh. difícilmente se van a poder cumplir las políticas de movilidad ambientales, de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano. Claro. ¿Por qué? ¿Cómo me puedo mover si no está regularizado y no tengo las calles? Posible. ¿Cómo voy a tener espacios públicos si me llegué, me coloqué y no dejé espacios públicos? ¿Cómo voy a hacer, eh, vamos a decir, cómo voy a ordenar el territorio si no tengo el conocimiento de que existe ese asentamiento legalmente? Entonces, él claro. defiende mucho ello. Pero el 40%, dice él. El territorio mexicano está montado sobre asentamientos irregulares. Entonces, Uf. la importancia que se le tiene que dar a esto es vital. Oye, ¿y en Puebla cómo andamos en cuanto a esto? ¿Cuál ha sido tu Somos diagnóstico? el segundo ¿Cómo? lugar, más o menos en la República. Tercero, ya. Tercero en asentamientos irregulares, es decir, de crecimiento desordenado. Después de que Puebla fue una ciudad. Modelo. Modelo estaba trazada completamente con un orden ahora somos el tercer lugar en desorden urbano entonces podemos tener muchas cosas que se tienen pero no podemos dejar de lado el ir ordenando nuestra ciudad érica la no puedo yo llegar acá alguna vez lo comentaba yo en un evento con el alcalde con eduardo rivera la modernidad es excelente y no podemos quedarnos parados pero no podemos olvidarnos de que acá tenemos un rezago Y para poder llegar por lo menos a equilibrar es necesario atender acá, pero no descuidar, no puedo dejar de lado claro. lo que es la regularización. Por no lo menos tienes lugar una un chambota, ¿cuál, ¿cuántas colonias tienes en tu expediente hay sí en tu escritorio expedientes que pueden regularizarse? Porque bien lo dices, o sea, no es un enchilame otra, necesitan un estudio ¿no? Necesitan un protocolo como para decir, Palomita, esta colonia ¿no? ya tiene nombre, ¿no? ya está reconocida y como tal le pueden ya dar servicios, claro. ¿Cómo está ese escritorio tuyo? Mi escritorio no tiene nada, porque ya no soy la directora ni tampoco la secretaria. Pero estuve ocho años en esa área. Bueno. Oh, yo tengo detectadas. Pero en la comisión. Ay, <risa> claro. con los, conociéndote. Híjole. Pero si tengo detectadas. Eres como yo, de las <risa> regidoras nerds. ¿Eres sí, nerds? soy nerd. Sí, ¿verdad? Soy nerd. Sí, y a mucho orgullo. A mucho orgullo. <risa> a ver, detectadas, si sí. yo tengo en mi radar, 145 asentamientos humanos irregulares. Uh -huh. Menos cinco, que ya las... Ahí va. Reconocimos. Ay, sí. Por lo menos se reconoce. Cuando tú reconoces la colonia ya tiene la posibilidad de ir teniendo servicios, de ir teniendo más calidad de vida, vamos a decir. Claro. No llegamos a la escritura, pero muchas veces la gente dice, dame servicios, ya la escritura luego lo veo. Sí, claro. es verdad. Sí, claro. Ahorita con esos aguaceros, tú te imaginas sin calles, métete todo el odasal y lleva a los niños a la escuela. No, Entonces, agua, luz, luz y dices, bueno, si bien es cierto muchos llegaron, invadieron y son productos de una invasión muchos no, Erika muchos la misma necesidad de no contar con una vivienda y el gobierno nunca ha tenido esa posibilidad de que te voy a dar la vivienda precisamente, eso es la parte que yo te decía del INSUS cuando cambia a Coret, a Instituto Nacional del Suelo se amplían las eh, facultades que tiene antes solamente regularizaba la tierra Ahora regulariza y gestiona el suelo. Uh -huh. Ahora le dan la capacidad de poder adquirir terrenos para meter servicios públicos y dar cierta capacidad, capacitación, para que la gente que no puede acceder a créditos ni nada tenga esos cursos uh -huh. para autoconstrucción. De Incluso ayer que lo platicaba yo, me crucé con la secretaria del ayuntamiento, que es la que lleva a la dirección de bienes patrimoniales, porque depende de ella, y le decía, creo que vamos a tener que hacer un cambio de nombre. Hay que platicarlo con la comisión, con los regidores, con las áreas involucradas, con el alcalde. La dirección de bienes patrimoniales tiene la jefatura de tenencia de la tierra. Y mi comisión se llama regularización de la tenencia de la tierra y bienes patrimoniales. Uh -huh. Y le decía yo, Silvia, yo creo que vamos a tener que meter una propuesta. Ya no podemos decir que nos vamos a quedar en regularizar la tierra. Hay que poner jefatura uh -huh. de regularización y gestión del suelo. Claro. Y mi comisión tendrá a llamarse Regularización y Gestión del Suelo. ¿Por qué? Porque no nada más vas a regularizar, sino haces todo. Claro. Para ir a esas comunidades y poder uh -huh. dar uh -huh. un poquito, uh -huh. un poquito de mejora. ¿Cuál es esta visión de, de, de gobierno? del de, eh, alcalde Eduardo Rivera. O sea, eh, tres años es poco, pero eh, eh, se tiene que trabajar y sobre todo en este renglón. ¿Cuál, cuál es eh, eh, tu pues qué importancia le da este tema el alcalde? No no ¿La eh, cuál, que... ¿Cuál cuál es tu ahora sí que cuál es tu misión ya que decidiste aceptarla así como de misión imposible. ¿eh? Así de, bueno, pues ya la aceptaste, ¿no? Pues porque estás en la comisión y tú la propusiste. Ok, ¿cuál es esta visión que tiene el alcalde y cuál es tu compromiso con ello? Mira, yo creo que la visión que tiene el alcalde, desde haber aceptado la creación de la comisión y haberla, habernos permitido presentarla para aprobación, creo que es acertada. Uh -huh. Él sí tiene y sí percibe esa necesidad de que por un lado hay que hacer políticas en lo cotidiano, que no lo puedes olvidar, pero que si a la vez se vaya atendiendo claro. ese sector de la población, claro. la, la visión que él tiene, pues sí va de la mano. Si no, no hubiera permitido la creación, hubiera dicho claro. no, no inventen eso, claro. ¿no? pero, ajá, son 145 colonias irregulares No se terminan, no se terminan, ¿Cuántas en personas son? Es que a veces ponemos un número y como que, ah, son colonias, sí, pero ahí vive un chorro de gente. Como, ¿Cuántas personas? Pues yo te podría el... decir que por lo menos haya de habitar un 30% de la población de Puebla. Claro. Sí. Uy, es un chorro. sí. sí. Que, que no tienen escrituras y no tienen todo lo demás. No tienen escrituras, pero te digo, la sensibilidad que tiene el alcalde hasta este momento con respecto a este tema, creo que ahí vamos. Lo ha permitido, se han subido, te digo, cinco puntos, ya cinco colonias en, esa, en ese rubro. Uh -huh. Y pues... ¿Y tú? ¿Cuál es así como de...? de ¿En tres años? Bueno, no. Menos. Sabes que yo dependo mucho de las áreas técnicas. Claro, claro. Dependen mucho, yo dependo de que ellos... Uh -huh. Por eso se crea esta comisión. Eso es lo importante que quería comentar. Yo fui directora, un área técnica. Sí. La dirección de bienes patrimoniales maneja lo legal y lo social. La dirección de catastro y la dirección de desarrollo urbano, que cuando yo van ahí, son técnicas, son levantamientos. Pero a veces no te alcanza el puesto. Y se, esta área, como lo dice Iracheta, formaba parte de las políticas de desarrollo urbano. Los regidores de desarrollo urbano, pues es un mundo de trabajo. Entonces, para que me pasaran una colonia ya terminada, no es que no quisieran, pero no les te daban abasto en las claro, sesiones claro. para estar aprobando. Esto es un tiempo récord. Cinco colonias reconocidas en el término que llevamos. Y ayer también lo comentaba y le agradecía a mi comisión y a los regidores. Hemos pasado 13 puntos en nuestra comisión, ¿no? Uh -huh. Sin vernos mucho. Porque es un tema que no sale en los periódicos tanto, ni, ni se le hace gran cosa. ¿Cuáles son estas cinco colonias? Las cinco ya, colonias... están estrenando nombre? Bueno, teníamos la de ayer que te decía yo. El nombre siempre lo han tenido, también esa es otra cosa. Ay, los pobladores llegan y le ponen el pues, nombre. Sí, ¿verdad? Y ya nada más nos toca a veces pues decir, bueno, sí, mientras no tengan un nombre que no, que contravenga lo que deba de ser, pues no hay ningún problema. Pero generalmente se les respeta, ¿no? Porque si no se enojan, los habitantes, sí, sí, sí. Pues tenemos, te decía yo, la ampliación de Santa Lucía y la de ampliación 16 de septiembre, la colonia Santa Margarita, la ampliación La Mora y Veracruz. Son las cinco colonias que se han reconocido, ¿no? Ajá. Y Oye, ¿y dónde están? En el sur, en el sur pon, poniente, otras están en los límites de Amozoc. Ajá. O sea, ah, son todos en el sur, ¿no? Límites de Amozoc también. Ajá. Tenemos allá. Ah, ya. Entonces, okay. generalmente están dispersas, norte o sur, uh -huh. son las orillas, es donde se van asentando. Y también tenemos que tener mucho cuidado en que no estén en áreas protegidas o en áreas de riesgo, porque puedes tener 50 años, pero si estás en una barranca sí, yo nunca claro, te voy a regularizar. Claro. Si llegaste, invadiste un terreno y es producto de la invasión y es delictivo, no te vamos a regularizar. ¿Cuántas colonias están ahí? O sea, ahí esquinas. sí no las tenemos identificadas, pero también esa es la parte que me dices, ¿cuál es tu reto? No lo sé, porque no nada más es regularizar. Tenemos que frenar eso. Por una colonia que tú regularizas, te aparecen cuatro. Sí. No, bueno, no, no, no. Y ese fue otro está... punto de acuerdo que metimos con la Secretaría de Comunicación: uh -huh. el estar sacando pues, y estar este, compartiendo. No te asientes en áreas de riesgo. Claro. No compres a cualquier persona. Porque todo lo que no cumpla y se pueda adaptar no se va a regularizar, Erika. El gobierno no puede ser aval de que tengas un riesgo, claro, por no, tu vida y la de tu familia, ¿no? Claro. Oye, te quiero preguntar algo Dime. acerca de un evento que están aquí posteando en tweet. Este, el diputado, el diputado Toño López dice: Hoy, dice, junto con las direcciones municipales de catastro y bienes inmuebles, así como vivienda del gobierno de Puebla, acordamos poder firmar un convenio para regularizar las colonias del sur, lo que tú estás platicando, y el resto de la capital. Este, ya están trabajando entonces también con, con esta parte de, de la cuarta T, o, o, o qué onda, digo, pues está bien, ¿no? Pero bueno, te pregunto. No tenía conocimiento de ese encuentro, pero bueno, al final de cuentas, pues el ayuntamiento debe de trabajar, ¿no? En conjunto uh -huh. y en coordinación para beneficio de la ciudadanía. Ya. Eh, yo te comentaba, no soy política, soy servidora. y Yo Ajá. le sirvo a quienes me atendieron. Si el diputado puede coordinarse con las áreas, si se puede regularizar lo que él... Ahí está. Ay, el banco, no, pues el diputado anda medio ¿no? perdido. A ver, diputado Toño López, ¿tiene usted también pues, que integrar a su proyecto, que está padre, está, pues, a la regidora encargada del tema? Ve, y yo aquí le pregunto una. Bueno, pues es que yo dije, ah, mira, está padre. Pues pero, yo supongo que me buscarán ya que estén los trabajos para que se puedan subir a cabildo, ¿no? Pues sí, porque la supongo? que sabe eres tú. No, todos sabemos, todos sabemos. No, no, pero hay una máster ese eres tú, lo sabemos todos. Este, todos sabemos. Lo importante <risa> es darle a la ciudadanía lo que se merece y pues ya me buscarán, ¿no? Ya, ok. Yo entiendo. Yo le voy a poner aquí al diputado, ¿eh? Sí se lo voy a poner aquí en el Twitter. Pues, ¿qué, ¿qué onda, pues...? No, si quieren bien un trabajo, pues tienen que integrar a las personas que realmente sepan del tema, ¿no? Pero bueno. Somos yo, cinco integrantes de la comisión, okay. ¿eh? Ah, ya, Ese, okay. Pero no tú, tú la presides. Sí, claro. Y no y estás acá. ¿Cómo? Ya nos buscarán, ya nos buscarán. Ya, ¿eh? ya los buscarán. Bueno, pues ahí les dejamos de tarea. Y yo aquí les voy a escribir. Entonces, sobre advertencias no hay engaño. A ver, eh, hay algunos comentarios... Del auditorio dice Wendy Rodríguez, Valentín Juárez Martínez, Ale Linares, eh, Mercy Melisa, Iván Rosas. Ay, qué bueno que Iván nos está viendo, más le vale Juan Pérez. <risa> este HSN Richie dice: Regidora, un reconocimiento por su participación, por su labor para generar certeza jurídica para los poblanos. Laura Gracias, Cruz Ricardo. nos está viendo, José Rendón Castillo. Aldo Gracias. Obando Hernández, Aldo. dice, felicidades por aplicar su experiencia en beneficio de la ciudadanía, saludos. Saludos, Aldo. Uh -huh. eh, Ricardo Herrera también te está viendo, Juan Pérez, fíjate, Juan Pérez, dice, saludos desde Los Ángeles, California, a la maestra Dolores Cervantes. No soy maestra, nunca me titulé. ¿No? Nada más hice la, los estudios. ¿Tú, tú, no, ¿no? Sí, tú, no. sí, eres maestra, <risa> hombre. tú Oye, ¿pero qué es los desde Los Ángeles, California, desde allá, desde los Estados Unidos? ¿O oh, hay aquí un Ángeles, California? Yo pregunto. Lo que pasa es que hay muchas personas migrantes ah, de las que claro. se les dieron escritura claro. en las colonias que venían y hacen sus trámites mm. y se vuelven a ir, ¿no? Pero algunos de la zona de San Pablo, Xochimehuacán. Ya. Vinieron a los ya. eventos para recibir su escritura en la época 2015-2016 y me tocó trabajar para ellos ya. también. Ok. Dice que eh, eres una excelente persona y funcionaria pública. Dice, gracias a ella obtuve mi escritura precisamente en la colonia Chilostock. Shililo Ok, Ay, yo ni sabía que existía, ¿por dónde anda? ¿Por dónde Cristo? está? Todo está en la resurrección. Ah, perfecto, dice que muchas gracias. Pues qué sí, padre, no. qué satisfacción, ¿no? Mucha, mucha. Qué en padre. verdad hay que saber, hay que vivir, hay que estar con ellos, hay que aprender para sentir lo que uno acerca. Claro. No, ok. Estefanía Jim, una mujer muy inteligente y de gran corazón. Gracias. Miguel Ángel Ceballos López también nos está viendo. Miguel. Saludos. J. Antonio Vázquez, también te está mandando saludos. Ernesto Aguilar Jordi, nos está viendo. Ay, sí, dice Wendy Rodríguez, felicidades, eh, Dolores, siempre trabajando por nuestro municipio con esa visión en beneficio de todos los ciudadanos. Gracias a Wendy. Y, la y es que también, ¿sabes qué es lo padre? Que es un tema que, que te has vuelto una expertaza y que es, es tu tema y tienes años y años y, y, y, y ya lo llevas, ¿no? Como me decías, bueno. Yo no soy la directora, no, pero te la sabes súper bien. Yo que la directora me juntaba contigo, ¿no? Para que le se pases a se, juntas, se Sí, junta. ¿no? Eh, eh, Jaides Sau Sauceda Amador, Vanessa Rendón, A Pani, mi compañera regidora. Dice, un Linda. saludo y un gran abrazo a mi querida amiga. Y gran regidora. Saludos, Vane. Uh -huh. Qué bueno Excelente que... Excelente regidora. Sí, también. sí, ¿qué pasa. No, no, y le gira aquí súper bien, ¿eh? joven. La más jovencita, 23 años. La más jovencita, la verdad sí. Elena Sierra y bien, Ernesto bien. Aguilar Jordi dice saludos para ambas. Saludos, compañero regidor y amigo. José Rendón dice, te, te comenta, felicidades regidora... Ha hecho y continúa haciendo un trabajo extraordinario para la ciudad y los poblanos. Osvaldo Jiménez, el diputado, Ay, mi querido nos amigo está diputado viendo. Osvaldo, uh -huh. dice: un saludo. Andri Ramírez Luis eh, Lockman, dice: Saludos, regidora, excelente trabajo el que está haciendo Carmen. Gracias. Eh, B.H. Hernández será, a lo mejor. Hernández, sí. sí. Buenas noches, mi respeto y admiración a la licenciada Dolores. Su trabajo en la comisión será un precedente que reflejará resultados a través de los años y muchas familias sean beneficiadas gracias a las acciones que se realizan en esa comisión. Muchas felicidades. Muchas gracias, Carmen. Pues es que de las comisiones, la neta es de las que más trabaja y la que sí puedes ver resultados reales, porque, bueno. Sí. No vamos a quemar aquí a nadie, ¿verdad? Pero hay unas comisiones que Fíjate, dicen que no hacen nada. Ayer nos invitó Lupita Rubarrena, la síndico, a una ponencia a hablar de la legalidad. Ahorita que decías de si sí sabes el tema y eso. Y nos dieron, estaban dando consejos. El primer consejo dice que a él le preguntaban a Jorge, se me olvidó ahorita el apellido, ¿cómo le había hecho para trascender? Y él decía, mi consejo es el funcionario, el servidor público, solamente puede hacer lo que la ley le permite. Siempre me apegué a la legalidad, por eso logré trascender. Yo creo que eso me pasó a mí. Uh -huh. Dice, ¿y cuál es? Para que tengas, eh, pues, éxito, vamos a decir. Uh -huh. Siempre escoge un área que no muchos conozcan y ponte a estudiar. La regularización de la tenencia de la tierra... Es un área que todo mundo quisiera, pero pocos queremos estudiar. Yo tuve grandes maestros. ¿Es todo? Empecé, me enseñó mucho Sergio Montaño de Coret, María Elena Rubí, que estaba en desarrollo urbano. Eh, aprendí también de el valle. He aprendido de ir Aguilar que también arquitecta. Aprendiendo de Fernando López, de Tenencia de la Tierra. En verdad... Hay que estar abierto, todos los días aprendemos. Pero es un tema, efectivamente, que pocos conocen. Todos nos queremos meter y solucionar. No, hay que aprenderle, porque cada caso es diferente, Erika. Y hasta que no sepamos eso, por dónde, es como podemos ir resolviendo el problema. ¿no? De acuerdo. Dice eh, eh, Carmen dice, bueno, ya te dice que eh, Muchas te felicita. Gracias. Dice, eh, ajá, dice que tu comisión será un precedente que reflejará resultados a través de los años y muchas familias serán beneficiadas, ok, eh, Antonio Blanco y Osvaldo Jiménez Mira, comenta. Antonio Blanco es presidente de San Pablo Xochimilvacán, ah, un saludo, presi. Ok. Uh -huh. Y Osvaldo ahora comenta, un abrazo mis queridas Erika y Dolores dice la mejor regidora muchas Saca gracias diputado atrás. gracias Sí, Ale Linares totalmente de acuerdo con tu visión regidora para impulsar el desarrollo de nuestra ciudad eh, eh, James Blanco dice gracias ya. licenciada María Dolores Cervantes Moctezuma usted es una gran mujer ya que mi colonia la candelaria de la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimihuacán fue una de las beneficiadas por su labor y lucha para que la gente tenga su escritura Janet, te comento, era una líder de la Candelaria junto con Carmen y efectivamente me tocó darles la escritura de su casa, panistas de mi partido. Y cuando ganamos, siempre dijimos que el ganar era para todos, ¿no? Yo las invité y son mis recepcionistas, porque hay que cumplir con la palabra. Si okay. yo dije que había un lugar... Pues están conmigo. Ellas eran ah, líderes de la colonia con estudios idea. y las conocí dándoles la escritura. Wow. Pero hay que trabajar y hay que cumplir la palabra. Hay que trabajar y hay que cumplir la palabra. Híjole. Bueno, eso deberían de muchos políticos ponérselos ahí en su, en su refri de apérdices. Eh, Ale Linares dice, totalmente de acuerdo, Ajá, dice, con tu visión de desarrollo para nuestra ciudad, gracias. Wendy Rodríguez, mi admiración para una gran mujer exitosa con esa conciencia humana que tanto nos hace falta. Muchas gracias, Wendy. Y lo refleja en cada palabra con este enfoque siempre pensando en las personas. Oye, tienes un chorro aquí de, de seguidores. Espérame, le voy a meter tercera porque tienes varios. A ver, Ale Linares... Eh, vuelve a comentarse Gracias. totalmente de acuerdo, muy bien, Antonio Blanco, ahí está, eh, Maya Larcón, Valentín Juárez. Maya Larcón, mi compañera regidora del Ajá. Verde, ah, también la bien. quiero mucho, okay. acaba de ser mamá y hoy es su cumpleaños. Ah, qué buena onda, pues muchas uh -huh. felicidades por partida doble, ¿no? Sí, claro. Valentín Juárez Martínez. Valentín. Dices, saludos eh, a las saludos, dos. Saludos, Valentín. Guadalupe Neva, eh, Maye Alarcón, felicidades. Sin duda, has hecho un excelente trabajo. Eres un ejemplo a seguir. Gracias, Maye, compañerita. Ay, qué padre que te digan así tantas cosas bonitas. Bueno, eh, aquí ya sabes que viene de todo y bueno. Da, bueno, me quieren campo. porque, fíjate, mira, Vane del PRD. Sí. Y Maye del Verde. Sí, no, de la verdad no. es que yo las quiero Jordi. mucho. Jordi. Jordi de Morena. De Morena. Dice, Exio Ben, Patti Ramírez, ben. dice, Elena Sierra, felicidad regidora, siempre trabajando con un gran corazón, Patti Ramírez, muy buenas noches, gracias. mi hermosa licenciada, ¿qué pasó, mi querida Patti? Dice, y es un gusto ver a dos mujeres llenas de bondad. Gracias. Ay, qué linda. Eduardo Herrera, siempre sumando esfuerzos, un gran abrazo, eh, regidora. Gracias, gracias, Eduardo. Teresa Sánchez. Benjamín Sierra Moctezuma. Mi primo. Mi ah, primo. muy bien. Dice, dice, muchas felicidades, Dolores. Dice que eres una gran persona. Ya para que la familia te diga que eres una gran persona, vas bien. Mi familia, la adoro. No vivimos juntos, todos estamos dispersos. La mayoría en Veracruz, pero siempre uh -huh. estamos unidos, Erika. Muy bien. Maribel Juárez, Gilberto Vázquez, José Robles. Felicidades, jefecita. A ah, mi jefito. Ajá. Uh -huh. Sí, él Fíjate que él estuvo conmigo los ocho años en bienes patrimoniales, bueno, siete años, ocho meses, y ahorita que me fui a la regiduría me pidió que si se podía ir conmigo. Y anda conmigo. ¡Ay, qué buena onda! Él es el que me cuida, me lleva y me ah, trae. ¡Ah, perfecto! Dice, seguir trabajando por esa gente, ¿no? Para tener una certeza jurídica. Kevin Marín, saludos y felicidades por su saludos. trabajo. Y eh, dice, gracias por sus palabras, licenciada, dice Germán. Eh, Hernández, ve Hernández. Perfecto. Saludos a todos. Perfecto. Ay, me la eché, así, trrr, no, porque si no luego me regañan. Yo creo que, no que pagamos ve. publicidad para que se retitiara. ¿no? No, ah. pues, pues, pues, métele ahorita, ahorita es cuando, porque mira tenemos rating, o sea que se nos va a duplicar, pues échenle, échenle. Oye, a ver, Dolores Cervantes, esto es la chamba tuya de la día, todos los días. ¿Qué pasa con Acción Nacional? Este es un, un tema que les he preguntado a muchos de tus compañeros, muchos amigos también tuyos, eh, que los he invitado a este espacio, para preguntarles de un evento que se me hizo eh, fuera de lo común. Fue el sábado, no este, sino el anterior, donde hubo un evento, se sacaron la foto, hubo eh, una, un boletín... De donde se lo vimos, habla, lo vimos. Ajá, de, de, de una. Eh, eh, prácticamente de una operación cicatriz, ¿no? Que dice que hay una renovación, que, que, que vaya, hay nuevos lazos, ¿no? Eh, y a todos les he hecho les la misma pregunta. A ver, como para que yo no diga, yo no hablo de eso. <risa> ajá. Bueno, si todos, este rollo era para que lleguen precisamente a este punto. Eh, Tú cómo ves esto, dolores, desde tu perspectiva, te lo pregunto porque tienes una larga trayectoria en el partido, no, has estado con varios gobiernos del PAN, entonces todos del PAN, ajá, entonces bueno, eh, si eres una voz autorizada en el tema, cómo ves esto, si ¿Sí hay una operación cicatriz, si ¿Sí hay una aires de renovación, cómo ves al PAN? Pues mira, yo la verdad te puedo decir que me enteré de la reunión, obviamente. Eran liderazgos de diputados federales, diputados locales. No sé hasta dónde pudiera decirse si hay una operación cicatriz. Lo único que sí sé es que tenemos que llegar juntos si es que queremos seguir en esto. ¿no? El PAN no puede caminar y no puede haber divisiones. Y el que le interese ser candidato, el que le interese caminar y llegar, tiene que sumar. Erika no nos alcanza. Seamos honestos. Ni aún junto el PAN nos alcanza. Y el PAN no es un solo grupo, el PAN son varios grupos. Y tenemos que estar unidos, ¿no? Y ya no nada más ver por nosotros, sino qué es lo que queremos, para lo que decimos, para quienes trabajamos, ¿no? O sea, yo me preocupa mucho esa parte. Yo no puedo agarrar y decir voy por mi soberbia porque yo quiero, yo quiero, yo quiero, a ver si otra persona tiene más capital que yo, pues me subo, ¿no? Y por eso yo creo que sea de verdad esta reunión, ¿no? En este momento lo que yo pude leer en las redes, porque no hay alguien que me diga, oye, se hizo, no, lo que yo percibo, alguien alguna vez me decía, es que quiero decirte, es que yo no, nadie me dice, yo soy muy, pues de las redes, ¿no? Es lo que me llega que se habían sentado con el alcalde que los había reunido, bueno, pues ahorita él es el presidente, que reunió a los diputados federales, a los locales, se sentaron. ¿A la propia presidencia del PAN? A la presidencia a del día, PAN, Augusta, que estuvo ahí, y bueno, pues sí, digo, pues es que yo creo que ya se percibió. Genoveva, que es importante. Genoveva, bueno, Genoveva. Muy importante, por yo creo, otro grupo. ¿Sabes? Esa es la parte importante que todos son importantes y el día que yo hago a un lado a alguien pues tú no sabes si ese voto cuántos hay atrás, ¿no? si yo empiezo a decir este sí, este no todos son importantes en este momento todos los panistas todos somos importantes te decía hace rato de las niñas que trabajan conmigo uh -huh. sí, líderes de colonias que a lo mejor muchos dicen oye, pero a ver, ¿tienen una carrera? No, sí, claro. tienen sensibilidad son humanas son unas fregonas para mí son importantes claro y, ¿Y te digo una cosa ese tipo de liderazgos luego traen más atrás gente claro. que la siguen más claro. que muchos que ah no es que yo soy vaca sagrada pues va a seras vaca sagrada del pan pero ahorita no tienes ni un seguidor oye o sea la neta entonces digo para, para sí mí todos son importantes entonces si hace esta reunión quisiera yo que sea en ese, en ese ánimo de que tenemos que estar unidos, abajo la soberbia. Aquí o nos juntamos o nos fregamos, ¿no? Entonces esa es la percepción que yo tengo. Tú me dices, ¿es verdad? Pues no lo sé, pero ya hay un primer intento, ¿no? Como no estuve en esa reunión, no te podría decir sí. Pero, pues hay que sumarle, ¿no? Tan es así que en la misma planilla de regidores, ¿no? No todos venimos del mismo lado, pero yo te puedo decir, las personas que a lo mejor no llegamos eh, propuestos por el mismo alcalde, estamos sumando, ¿no? Y todos los días ves trabajo y tú ves cómo apoyamos. Ahí está Ricardo Grau con el evento de los invidentes y ahí sí. está Sarur caminando por la seguridad y ahí está, todos estamos sumados. Nosotros, yo creo que los regidores sí hemos entendido, ¿no? El sentido de, vamos en un camino y vamos a apoyar. Hasta ahorita. Uh -huh. Yo claro. siempre he dicho, el que es candidato y el que quiere candidatearse es el que debe de, pues gáname, ¿no? Claro, es el que debe de sumar, es el que, es el que debe hacer de hacer la sumar. llamada. Por supuesto. O sea, por supuesto. si yo quiero llegar, pues seré muy regidora, pero si viene alguien y yo tengo miras para hacer a lo mejor reelegirme o diputada, y ahorita yo me subo en mi ladrillito, y pues porque estoy de regidora, pues ya me fregué, porque si quiero la reelección, ¿quién está en campaña? Uh -huh. Haciendo mi trabajo, pero ¿quién está en campaña? ¿La que me está pidiendo o yo? Pues bájate, porque pues también quiero seguirme religiendo, ¿no? Entonces me ubico y sumo, ¿no? Claro. Entonces digo, yo espero que sí haya sido en este sentido. Creo que todos los que estuvieron ahí tienen la calidad, la fortaleza, la fuerza, la madurez, porque todos son panistas de muchos años, ¿no? Uh -huh. Y... Yo creo que fue para sumar, Erika. Perfecto. Oye, eh, hablando de esto, de eh, haciendo una, una estrategia electoral, ¿no? eh, eh, hay algunas voces que le comentan al alcalde, Eduardo Rivera, que como es el más visible, el más viable, el que ya tiene varias millas ¿no? eh, eh, recorridas y, del, y que lleva la delantera... No, para Acción Nacional como candidato a la gubernatura, eh, le comentan, oye, ya es hora de salir, o sea, que se vaya al interior del Estado, que haga eh, algún tipo de, de una propuesta más global, y él eh, se ha mantenido al margen, dice, no, mejor me quedo aquí en la ciudad. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Cómo te gustaría ver esto? Todavía no, todavía no, espérate, espérate. Hay gente que le está diciendo que se espere. Y hay otra gente, como el propio Marcos Cortés, dijo, Marco Cortés dijo, ya sal. Pues mira, la verdad es que ahí sí, no te puedo, te voy a dar la opinión mía, muy mía. Sí, claro. Pero era al final de cuentas, pues él tiene sí, claro. sus asesores pues sí, y todo, claro. ¿no? A mí en lo personal... Pues es que yo vivo en Puebla, yo voté por un presidente y, okay. y pues yo soy muy dada a que... Quédate acá. Quédate aquí. Okay. Ahorita Bien. quédate aquí, ¿no? Va. O sea, porque la gente también se cansa, ¿no? Okay. Yo te elegí, ¿a cuántos meses estamos? ¿Y ya te me vas? No. O sea, como ciudadana okay. te lo digo. Okay. Ya con miras de otra... Es que no sé mucho de política. Ay, sí. No, no en serio, no, Erika, no, no, no sé. Una cosa es modesta y otra cosa es mentirosa. No. no ya, no sé. ya, estás rayando. De mi ahí. tema de como servidora pública, sí. Ajá. Sí sé mi tema. ¿Para qué te engaño? Pero de política no sé. No sé mucho. Soy panista porque me gusta el humanismo, porque me gusta servir a la gente, porque a pesar de mi carácter y de todo, aún te puedo decir, caramba, pero te ayudo. Ajá. O trato de ayudar. Pero en política sí no les sé mucho. Por no, no, a ver, ¿usted le cree? A ver, a ver, a ver, a ver, quién, a ver, ¿quién le cree? A ver, quiero yo aquí leerlos. ¿Sí le creen? Bueno, a ver, yo voy a seguir preguntando. Este, oye, obviamente, para la gubernatura, pues Eduardo Rivera, ya, todo mundo lo dice, ya, ok. Oye, pero también se están alzando otras voces, otras manos, otras, ¿no? Otras perspectivas, este, como Javier Lozano, ¿tú qué opinas? ¿Tú como panista? No, mira, te estás riendo, a ver ¿qué No, qué nada, opina? pues cada quien tiene derecho a levantar su mano No, no todos, Ajá. no podemos decir este sí, este no, no todos. No, ¿tú como panista te gustaría? ¿Yo? Sí No No, no, no, pues es que está complicado ¿Pero por qué? Es un hombre que sabe mucho, es un hombre que ha estudiado mucho y tiene conocimiento y todo, pero pues también yo recuerdo mucho también, venía del PRI, uh -huh. después yo se, se nos fue, claro, se después regresó. se fue. Yo soy enemiga de esa parte, ¿no? Y he uh -huh. siempre he dicho, va a llegar un momento en que depende cómo me sienta yo, igual le puedo decir renuncio a mi partido, pero me quedo independiente, no me no envía uh -huh. a otro partido, ¿no? Es un hombre inteligente, pero no comulgo con... Con la forma en que actuado, uh -huh, de, de me acuerdo. voy y me quedo, ¿no? oye también, Pero tiene la libertad de ¿eh? Sí, porque cada, soy respetuosa. Cada quien sus ocurrencias. Y soy respetuosa. Uh -huh. Uh -huh. Oye, y por ejemplo, para la alcaldía también se ha comentado que hay una posibilidad de que Eduardo Rivera diga, pues no, no voy a la gubernatura, me reelijo. ¿Te gustaría? No sabría decirte en este momento sí o no, porque también hay otras personas que quieren, ¿no? Uh -huh. O sea, sería así, lo que te decía hace rato. Por los que quieran, sumemos, ¿no? Uh -huh. Y vemos. Yo ahorita formo parte de un proyecto y soy muy respetuosa y todo. Tuve un amigo que me iba guiando algún tiempo y tú lo conociste, Luis Olmos. Uh -huh. Él Aquí me decía pasa. Él me decía Y sabía mucho de política y del pan Uf. Amaba el pan Y vaya Yo le decía en una ocasión Oye Luis, pero a ver esto y esto Y me dijo, a ver Dolores Esto es bien sencillo Cada contienda Es un viaje Y tú compras un boleto para ese viaje A veces el viaje Llega al destino Y todos Llegamos felices al destino, pero a veces compraste un boleto, no llegó al destino el boleto hacia donde tú lo compraste. Pues ni modo, pero no toda la vida, porque compraste el boleto, tienes derecho a llegar al destino si no lo compraste para ese viaje en especial. Claro. ¿A qué voy? Yo ahorita estoy... En esta administración, uh -huh. estoy en este equipo, estoy dando lo mejor de mí, estoy con el alcalde al 100%. Pero hay viajes, ¿no? Uh -huh. okay. Y depende el atractivo del viaje, ¿no? A, claro. a dónde compro boleto, o me quedo con el mismo destino, o no me quedo con el mismo destino. Sé que muchos me han de estar criticando ahorita, y han de decir, oye, yo estoy al 100% ahorita aquí, pero yo no sé en el próximo viaje cuántas ofertas haya en tren, en avión, en auto y tú me llevas a Hawái, tú me llevas a Los Ángeles, ¿cuál voy a comprar? O decido quedarme ahí, pues porque me siento bien, porque me siento parte de porque soy comulga con mis valores. Claro. Y ahorita Ahora, no has comprado otro boleto, estás acá metidísimo. En este momento estoy aquí. ¿No has comprado ninguno? Ninguno porque yo estuve para servir a la ciudadanía. Uh -huh. Pero, por lo que tú me dices, oye, ¿te gustaría? No lo sé. Porque todos los panistas tenemos derecho a levantar la mano. Y todos los panistas tenemos en un momento dado ay, esa no, libertad, ¿no? No, pero yo no creo en no. eso, ¿eh? O Entonces, sea, en el que todos tienen derecho a, ay, no. O sea, también a levantar la mano, a levantar la mano, por eso digo, tú ya sabes a qué auto no, te, o a qué viaje te subes, ¿no? <ríe> no ni eso, porque luego, ¿no? Cada ocurrencia que hay, ah, yo quiero tal, yo quiero, ¿no? Yo quiero la gubernatura, yo quiero... Ajá, Muchos ya... decían que qué ocurrente era yo, ¿no? Que quería yo la regidoría, pues bueno, pero yo sí había trabajado mucho. No, pero tú tienes un trabajo que te respalda, hay personas que no la tienen, dolores, que no les alcanza. Y ahí están nada más escuchando. por el momento, por el momento, como que te vas quedando con esa idea, ¿no? Yo decía, por el momento, como que habíamos dicho, Eduardo Gobernador. Tú me haces esa pregunta, ahorita, pues me sacas de balance. Pero analizándolo todo, por eso te digo: cada jornada, cada contienda es un viaje y el que te ofrezca más, o me siento bien a gusto, porque en este camión llegué y sigo bien cómoda, ¿no? No lo sabía decir contestar. Pero hay uh -huh. otros actores. Uh -huh. Y los que han levantado la mano... No, Ahora... Oye, Francisco Fale O sea, ah. yo también quiero. Ah, o sea, ya. O sea, ya fue, ya fue candidato, ya pasó su oportunidad. Pero ahorita yo he visto para alcaldías. Mario Riostra, uh -huh. Osvaldo Jiménez. Eh, ¿Quién más? son los que he oído, ¿no? Uh -huh. Oye... Eduardo Alcántara también dice. Ah, no sabía. No, no, no sabía yo que, uh -huh. que mi amigo Eduardo uh -huh. Alcántara había dicho. Pero bueno, los que yo sabía, uh -huh. pues los dos tienen... O sea, no son ocurrencias, ¿no? No, no, sí, sí. Ni sí. Osvaldo ni hasta Exacto. ahorita. Sí. Ahorita que me dices de la ya Alcántara. Ya te puse pues, un no. ejemplo de la ocurrencia. Y de Lozano, bueno, otra ocurrencia. <risa> Ahí, Ahí está. está, creo que coincidimos. Ahí está, ejemplos de ocurrencias... Y ejemplos que sí si son viables y si son serios. Genoveva Huerta. Ha trabajado mucho. Viable. En el caso de que sea mujer, ¿a quién avientas a la gubernatura? Bueno, yo sé que han levantado la mano Ana Teresa, Genoveva. Ana Teresa va claro. Genoveva. Sí. Pues a mí las dos mujeres no se me hace ocurrencia, no. tienen la capacidad. Claro. me decía Las conocen en el interior del Estado. Claro. Es que eso es importante. Me decías ¿Quién? de gobernadores... Eduardo Rivera, Javier Lozano, en su derecho de levantar la mano, también lo escuché de Humberto Aguilar. ¿Va? Dices, también ya, ya, si lo merece es un señor serio, la mano, con trayectoria, ¿no? sí claro. Entonces digo, eso está padre. A esos yo me refiero. Pero también hay cada A esos yo me refiero, están en su derecho de levantar la mano, ¿no? Y a otras cosas que no, una pues, Sí, sí no. claro, ¿no? A ver, ¿cómo anda el pan en la ciudad? en el Comité Municipal del PAN y todo eso, ¿cómo, cómo sientes? Eh, esto es bien importante porque eh, ustedes como regidores, por ejemplo, tú en tu campo, <risa> que vas a las colonias de calle, y allá, y, ¿no? y que sí te metes, y claro, que ahí te vas, sí. y, que, y son las colonias alejadas. Y, ¿Cómo sientes? ¿Hay, hay, hay panismo latente? ¿Cómo, cómo, o, ¿O la ciudadanía está así como de...? Azul y buenas noches, ¿Cómo, cómo, ¿cómo tú sientes al PAN citadino? A ver, ¿cómo siento a mi partido sí. PAN municipal o cómo siento a la ciudadanía para con el PAN? La ciudadanía, no, a la ciudadanía para con el PAN, a Capitalino. Creo que Eduardo está haciendo un buen trabajo, Eduardo Rivera, se está acercando mucho a las colonias, está llevando muchas canchas, calles y todo a ese tipo de colonias, ¿Qué es lo que me da gusto? Cuando tú me decías que piensa, ahorita reflexionando, se está metiendo agua, se está metiendo calles, y creo que la gente sí. Sí, no tenemos una mala calificación para con el pan. No. Pero es... Séptimo, ¿no? El séptimo, octavo, ahí se va moviendo a nivel nacional. ¿A cómo estábamos? Creo que sí vamos bien. Ah, no, bueno, de la otra administración. Y eso a a es un reflejo del trabajo que está haciendo el alcalde, que estamos haciendo en el ayuntamiento, ¿no? Uh -huh. Llegando a esas colonias, llegando a esos lugares. Entonces dices, bueno, la tenemos muy difícil. Tú no puedes tan fácil competir cuando te doy 10 pesos o te regalo una manzana. Uh -huh. Como que yo no sé qué tenemos los mexicanos, ¿no? Uh -huh. Prefiero los 10 pesos en lugar de agarrarte la manzana. Y ahí, y ahí no las llevamos, ¿no? Entonces nosotros estamos llevando servicios, hay algo que el alcalde sí ha hecho, no da dinero, no agarra y viene y te compra la piñatita, no, no, no, a ver tu calle, no viene y a ver este, o sea, no son pequeñeces lo que da, está dando servicios públicos, algo que se me hace muy bueno, pero también la mentalidad de nosotros los mexicanos, como que nos vamos más con el, el itacatito y sí. algo que me voy, algo que se me va a ir ahorita, ¿no? Claro. Pero yo sí veo bien al pan con la ciudadanía. Ahí vamos. Perfecto. Okay. Pues Dolores Cervantes, muchísimas gracias por estar aquí en Los Conjurados. Déjame ver si, sí. a ver, Jimena Peralta dice mujer admirable, una exalumna de trabajo social. Así. Ah, eh, Elizabeth Mejía, felicidades abogada por su eh, valioso trabajo en favor de los poblanos. Patti Simón. Gracias, Liz. Patti Simoni Dice, de parte de Fernando Sinoni, un saludo. Ah, gracias, gracias. Nadie mejor capacitada ¿Qué? que tú, dice. Gracias. Eh, Guadalupe Nava, dice, saludos, jefecita, un abrazo. Otra. Ay, gracias. Te Lupita. dice jefecita, así con mucho cariño. Órale. Ya para que te digan así. Wendy Rodríguez, muy cierto, dice qué buena respuesta, hoy estamos aquí, de, lo, hoy de estamos los boletos, aquí. hoy estamos aquí, muchas gracias, gracias, gracias a ti como siempre un placer estar aquí, qué gusto, nunca había querido llegar a estas preguntas tan difíciles del partido, pero me llevaste, eh, y con él no el... respondiste de yo corazón, yo respondí de corazón, así es, así es, <risa> Hay y la que verdad, hablar. hay que hablar de frente y con la verdad, así es, y tú eres así, y tú eres así, Sete. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos. Muchas gracias por su compañía. Si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir. Sigue en nuestras redes sociales. Échate un clavado a los conjurados. Pasa una excelente noche. Besitos. Bye.